bienvenidos a otra edición más de amigos y parejas. <ríe> Hola Silo, ¿Cómo estás? Hola Oso, estoy muy bien, gracias. Qué bueno, ya lleva un ratote que no salíamos porque alguien se enfermó del estómago. <ríe> Dispensen, me como mis emociones. Bueno, eso está mal, pero bueno. <ríe> no lo hagan. No lo hagan. Pero bueno, ¿Por qué estamos aquí hoy? Eh, para estos días, para bueno, cuando salga esto, ya muy probablemente eh, Ya sea mm, Temporada De pues celebrar Ya empezó septiembre yes. Entonces la pregunta es ¿Qué es ser mexicano? ¿Mexicano, mexicana o mexiquene? ¿Mexiquene? ¿Mexiquene? Es, es higiene <risa> la, ¿Qué es ser mexicano? O sea, yo creo que nadie podría hablar de esto más Que un mexicano en sí Sí, de hecho los mexicanos somos tan mágicos porque vaya, puede ser la persona eh, porque para empezar no existen ya esos paradigmas de que es fresa, es naco es a pesar de que los hemos usado para otros títulos, ya no existe como tal eso porque ahora puede ser muy fresa o muy este darte una vida de rico dos días y el resto de la quincena, ser pobre Ah, sí, sí, sí Lo he, lo he vivido ¿Te ha pasado? Me ha pasado <risa> Una semana en Didi Una semana en Didi y la el resto La siguiente semana en camión Caminando Caminando incluso Sí la, Yo recuerdo una vez que caminé Caminé por... Iba, camino a mi escuela Hasta metro normal Fueron dos horas No me asaltaron hasta eso Ufas. Qué bueno. Fue. <ríe> Pero digamos, mexicanos o mexicanas, así como dicen el presidente. Mexicanos. Mexicanos, y mexicanas. Mexicanos. mexicanos y mexicanas. Tú has pensado que mucha gente en todo el mundo Quieren ser mexicanos. No sé sí. si sabías eso. Sí, sí. Eh, algo estamos de acuerdo es que muchos extranjeros les fascina el cómo nos manejamos, el cómo este, nuestras familias... A pesar de que nos juntamos en diciembre para pelearnos por los terrenos, a todos les gusta esa calidez mexicana que nos caracteriza. Sí. Eh, personas cual. extranjeras que han dicho, ah, es que los mexicanos son bien tienen buena onda. una... una vibra al, al micro. <risa> <risa> es que si no nos escucha. Sí, tienen una convivencia no sé qué. Les fascina. Uh -huh. Se sienten, nos sentimos Somos como muy hogareños Sí, sí, sí Porque en, en otros lados Porque tú has visto las películas no O sea, película norteamericana Es como que ya llegué Y cruza la puerta, ¿no? Y todos, uh -huh. wow Y aquí pasa eso Y te, te asustas Como porque una persona Que tú conoces entró sin, con llave Cosa que Aquí es, es lógica Aquí no, no dejas la puerta abierta Ah, sí, sí, ya te entendía A qué te refieres Y en otros lados del mundo Dejan las puertas abiertas Sí, sí, me en, no me acuerdo En qué país Se si había escuchado que dejan las puertas abiertas o, Otra cosa que... Aquí has... es, ya te vas a dormir <risa> Cierra bien la puerta Y ya que te acostaste, cerré bien Ajá <risa> También cerrar ventanas cerrar el no, ¿o tú no cierras tus ventanas? Bueno, es que yo vivo en un quinto piso. ¿Y eso qué? Pero... Pues sí, que sí lo cierro. También tenemos ese superpoder de determinar cuando alguien nos va a saltar. ¿Te ha pasado alguna vez? Alguna vez una iba en una combi, y pues todos íbamos como en nuestro show, ya saben, el celular y este y de pronto la señora que iba junto al conductor les dice síganse síganse nos van a saltar ¿Mm? y sí nos asustó porque este pues el conductor no sé cómo se dieron cuenta pero el conductor sí nos dijo agáchense y aceleró y qué acelera compa sí y ya así de oh Jesús pero yo no, no sé cómo fue que se habrán dado cuenta, pero sí estuvo muy intenso eso. Es que, ¿sabes? te digo, ese es un superpoder, porque vienes caminando en la calle y ya últimamente también se aplica para otra clase de personas. Porque vienes caminando y vienes rápido y te encuentras con alguien o cualquier persona en la acera, ¿no? Y es así como que me voy a abrir hacia la derecha para que vea que no quiero... Acorralar a la persona Entonces Ajá. te abres hacia el lado al que está el edificio Y te sigues Pero antes de llegar Hay un, unos cuantos segunditos En el que la otra persona ya te vio Y empieza a caminar más rápido Empieza a caminar un poquito más rápido Así de como porque este cuarto está caminando <risa> conmigo la persona, la persona, Y ya cuando lo vas a alcanzar ya está rezando Así, ay padre nuestro que estás en el cielo Y ya lo pasas, <risa> te sigues por delante Y es así como que, ay bueno Nada más estaría presa es A mí me ha pasado cuando, como cuando vas caminando y sientes que alguien viene a, que alguien viene atrás de ti, sí como de ay le camino más rápido me paro para que se pase el enfrente porque si no va a creer que yo Ajá. ah porque si cambian de lugares ahora al que por algún motivo el que iban a saltar, ahora te va a saltar, ay sí no sé, está bien claro eso. Pero también, fíjate, en México eh, es el único país que tiene un remedio para todo. Yes, claro que sí. Te de hierbabuena, te amo. <risa> Exacto, y eso es que, o sea, todos los mexicanos <risa> tenemos un título en medicina hogareña. Sí, o sea, y sí es... soy la que les dice a sus amigos. Ay, me siento mal. Tómate un té de cebolla, güey. Un té de cebolla para la tos. Un té de cebolla es como una sopa de cebolla. No. Está caliente. No. Pero le pones azúcar. No. ¿O cómo va? Bueno, yo incluso me lo he hecho con Coca-Cola. ¿Qué? No, no, te burlas de mí? No, no me burlo, me saco de onda porque, o sea, ¿en qué eh, momento? En hay... una ollita, en una taza, obviamente de peltre. Pones tu Coca-Cola y le pones un pedazo de cebolla. Y dejas no. que hierva. Y ya que hirvió, ya te lo tomas Te es que que Les juro que... por mi vida en que no sabe feo y te ayuda a la tos. Bueno, eso crees tú. Eso aseguras tú. Y digo, no está, no está, no está mal o no hay por qué maldecir los remedios porque han funcionado. Claro que sí. O sea, el refresco de cola es una cosa... Eh, sí, yo sé que cada este, cada 3 litros de refresco de cola son 10.000 litros de agua y no sé qué tanto, pero por algún motivo es, es mágico. O sea, estás empachado, eh, un vaso de refresco de cola con limón Ay, y repites. También me funcionó. Y repites y dices, bueno, ¿qué onda con, con esto? Somos expertos, Bob, expertos. O el, el suero de sidral con tehuacán, con ¿Eso agua también? de tehuacán. O sea, todos tenemos un tío eh, que despertaba con su sidral de litro y su tehuacán de litro y los dos preparándolos ahí en su guaso. Sí. Y, y lo peor es que sí funciona. Yo lo he probado y sí. A mí también me lo daban. Me lo daban como, como para que aguantara de que no que me llevaban al doctor también es muy, es muy de nosotros como mexicanos el hacer todo de último momento. Ah, oh, sí, claro que sí. Te ha pasado que a mí me pasó mucho que tenía tarea en la primaria y ya me veías haciéndola el domingo a las 10 de la noche. ¿A ti también te llegó a tocar algo así? Sí, pero incluso te la llegué a matar. Soy la R, amigos, ¿saben lo que significa? Que el profesor estaba acá y toda que... Copiando, y yo. copiando, así, rápido, rápido, rápido. Wow. También, otra cosa que hacemos los mexicanos, eh, sabemos, porque algo tenemos, es que somos muy apapachadores, ¿no? Sí. Depende de cómo te hayas despertado. Si despertaste viendo las noticias, eh, sí. no quieres dar, eh, digamos, limosna, ¿no? Ajá. Este, porque si, si tuviste un reportaje de niños explotados y llega un niño con unos mazapanes y ¡Ay, me compro unos mazapanes por favor! Y entonces, ¡No, niño, lárgate de aquí! Y, y se va, ¿no? Pero, pero, por algún extraño motivo, si se va ese niño que a leguas se nota que eh, su mamá está del otro lado y está esperando... Pero llega otro niño que verdaderamente Lo necesita eh, ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, no, nada Este, Si llega un niño que verdaderamente Lo necesita por algún motivo Ahí sí lo das Nunca te ha pasado Con mm. O sea, cuando te pide una persona Ajá. Limosna eh, Y no lo das, pero llega otro Y por algún motivo te mueve y se lo das me ha pasado cuando, cuando llegan así igual, pero a veces son o chavos, o, o como dices, niños, y si pasan viejitos y sí lo doy. Es que también está mucho el cómo lo piden, no porque sí. ya hay unos que son bien descarados, sí. que literal llegan y, oye, ¿me regalas tu coca? Bueno, tu refresco de, refresco de cola. Oye, eh, me invitas un taco Así de... Primero que nada, buenas tardes, ¿no? De hecho Y llega otro y, oye, buenas tardes, mira, lo que pasa es que Este, no he comido Y hasta, hasta ves cómo se les hace agua a la boca dices, ay, caray Ponme dos de cecina para el señor De cecina, papá Vámonos Otra cosa que hacemos los mexicanos Es que, este... ...por algún motivo... Mmm, ...en los restaurantes... ...o sea... Uh -huh. te, ...teníamos planeado... ...o tenemos planeado un episodio completo... ...para dedicárselo a esto... ...a esta onda de los meseros... ...oh... ...sí, sí, sí... ...no más, no hacer así como que una probadita chiquitita. ...para este... ...no seguirnos de ebra ahí... ...pero algo de buen, de buen mexicano es... ...la... ...la propina... Creo salir que corriendo. casi no Somos un país que da propina Este no. Entiendo que está mal Sí Entiendo que sí deberíamos dejarla sí. Pero también entiendo que no está Fuerzas Sí. Tan así que Hay lugares en los que ya te dan el precio Con todo y la, pro sí. la propina Lo cual mmm, No está Del todo bien Pues es que Digo, creo que todo, todos estamos en el mismo barco, lo que decía al principio, o sea, es, eres capaz de, y ya vamos a decir marcas, ¿no? Acabas de cobrar y dices, ay, pues vamos por un pollo este, Kentucky, ¿no? Bueno, un lugar donde ceros. Vamos ¿Ah? a, no sé, el, a este restaurante de, ¿cómo se llama? Ese? El ah. buffet al que vamos. Ah, ¿el Cirlón? No, el de comida china, cielo. Ah, no sé cómo No, yo tampoco sé. Pero en el bueno. centro. En el centro hay un buffet. Que, o sea, literal. Es. Está cerca de, de donde trabajamos. Entonces, es como que acabas de cobrar. Eh, antes de que empieces a pagar cosas que son necesarias. Como este. deudas, servicios. Este, tu renta La renta es un servicio Ah, <risa> Este. Pues vas a un lugar y te quieres dar un gusto ¿No? Dices bueno sí. Y es con sacrificio No, y sales cansado y con hambre entonces Sí, y muchas veces eh, No comprenden que es un sacrificio Para nosotros ir O sea, mm -hmm. habrá gente que diga Oh, yo siempre voy al sushi roll Ah, yo siempre voy a desayunar A ciertos lugares Ajá es una ganga dos Starbucks por 100 pesos. Oh. Oye. Pero eh, lo cierto es que es con sacrificios. Sí. O sea, no tanto así como de ay el buffet cuesta 200 pesos, no voy a comer en la semana. No, pero implica que a lo mejor no vas a hacer algo. Uh -huh. Implica que a lo mejor me voy a ir en este en metro o voy a caminar un poco más, pero es con sacrificio cosa que muchas veces no comprenden y también no es completamente... Sí, o sea, vas limitado. Vas limitado, sí. O sea... O sea, si vas por a lo mejor el cansancio, la hambre y se pues, te antojó y dices, bueno, aunque sea un gustito. Exacto. Y este... Y vas, pero con el dinero contado, ¿no? Es así como que vas a darte... Como pues, el buffet y todo, ¿no? O sea, si vas, pues, limitado y si vas con el dinero contado y... O sea, ahí, pues, los restauranteros tendrían que soltar un poquito más. Esa es otra que tenemos los mexicanos y es que somos bien exagerados. Sí. <risa> bien, claro. pero bien exagerados, ¿no? ¿Te has dado cuenta que... Para ciertas cosas somos bien, este, pues bien salvajes, vamos a decirlo como <risa> se ve, bien salvajes sí. y para otras no. O sea, eh, no somos salvajes para estar literalmente en el patio con frío a las 4 de la mañana bailando quebradita, los niños ahí <risa> hechos bolita en una entre ¿En dos una sillas. Silla. Ah, pero voy a trabajar sin desayunar. No, es que me hace daño. Me voy a desmayar. Necesito una coquita. No quiero ir. Y es que somos así, somos bien, bien raros. Sí. Te digo, antes. Sí, eso sí. Y ahora ya se perdió esto, te digo, de, de las clases, ¿no? Clases sociales. Uh -huh. Vamos a meternos en territorios white Ya no existe eso de que la clase social eran los, la alta, pues era la, la familia de, de cartón de leche. Ajá, ¿sí has visto un cartón de leche? Sí. ¿Has visto gente con tez oscura en cartones de leche? No. Ni en, ni en la de chocolate. Que ya cambiaron los muñequitos No, pues es que nunca los has visto De ahí la referencia Ajá. de que son Una familia de cartón de leche oh. Entonces eso era antes, ¿no? Ah, es que son la familia cartón de leche Traen varo, traen esto Pero ahora Y tal vez gran parte A nuestros este, gobernantes Que nosotros los pusimos ahí Entonces directamente es nuestra culpa Este... Pues. Pasan cosas como que antes llegaba un doctor, salud, <risa> salud, antes llegaba un doctor y era así como que, ay Dios mío, se acaba de aparecer Jesucristo, oh, señor doctor, señor, y la, la, este, el oficio de doctor era muy respetado, mucho, mucho, como no tienes una idea, sí. tanto que a ti te llegaron a decir, cásate con un doctor, pues no exactamente, pero por allí va la cosa Cásese con un doctor, mija Y existía la frase Con un doctor para que tengamos muchos hijos Y me pegue por las noches Pero por las mañanas me traiga flores Que digo, antes era así Ahora, es posible eh, uh, Por ejemplo Perdón ¿qué? Es posible ver que gente me el azúcar Traigan una coca. <risa> una coca. Bro. Un refresco de cola. El pero... agua me oxida. <risa> Esa es otra, ¿por qué no tomamos agua? No sé, pero todos dicen el to agua me oxida. Todos los mexicanos, nadie toma agua y antes de que empiecen... Mi mamá sí. Y antes Mami. de que empiecen los fitness, con que ellos sí toman agua, es que no, es que... Ajá, ajá. Todos tomamos refresco, algún tipo de refresco. Es... Algunos cerveza. Algunos diabéticos no deberían de tomar refresco, pero sin embargo, ahorita vamos por tu cócama. Este... <risa> Oye. Es un, es un chistecito dulce. Dulce, una dulce bromita. Que también, esa es otra, el humor negro. Oh, sí. Los mexicanos traemos un humor negro bien cañón. Bien sí, cabrón. Mucho. Sí. Casi rapea. <risa> no, ya en serio. Eh... Simplemente ve lo que ocurrió... Me siento culpable al reino Simplemente ve lo que ocurrió en los sismos del 2017, del 85, siento que me falta uno, pero no me acuerdo cuál. <risa> el de ahorita, no, no es cierto, el de, No, sí, el ¿no? 85, sí. O sea, las, las bromas no faltaron. Pues luego, luego empezó el payaso del rodeo. ¿Cómo fue? A ver, cuéntalo No, no, eh, o sea, los videos que salían de las cámaras de, de las oficinas ah. De cuando empezó el temblor del... Y empezaba la música y del el 17 movimiento. y todos se iban pues así de ladito y así y, y le ponían la música del payaso del rodeo Una de las, de las imágenes que más me marcó, <ríe> también de ese estilo Fue cuando dijeron que México había entrado en la fase 3 de, de COVID hace años uh -huh. Hace dos años pues uh -huh. Hace años Y entonces había una imagen en la que le ponen Este halo de Super Saiyajin Alguien tiene como en eso ¿no? <ríe> eh, Le ponen Este halo como de Super Saiyajin Y dice en México entrando en fase 3 Switch, swish, swish, swish <ríe> O sea Es chistoso Porque si un extranjero llega Y se burla De que Aquí, la mayoría de parejas que se casan, se casan jóvenes y se separan jóvenes, sí. lo cancelan, pero si viene uno de nosotros a decir, no, y es que los que se casaron jóvenes, sí, ahorita ya están separados, pero ya sus hijos ya están grandes, y todos, no, sí, es cierto, muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque así somos, en México nos tiramos... Sí, somos como bullies entre nosotros, ¿no? Ajá, pero hay... Pero, cosas. pues, que nadie más se ponga en ese plan aquí. Sí, sí, sí. O sea, son como hasta cierto punto un poquito territoriales, ¿se puede decir? Es el temido Maciosare. <risa> o sea, ese, el Maciosare es el peor enemigo un de la nación. extraño nacional. enemigo... <risa> El maciosare es el este es el malamén de los mexicanos. Ay, no sean así. No, y digo, o sea, también los mexicanos tenemos algo que y me gusta mucho es el hecho de que por más que todos los países nos recuerden que somos tercermundistas, porque ya nos pusieron el mote de en desarrollo o sea, ya es como cuando te dicen eh, a mí en, mi, en su tiempo primero me dijeron que yo estaba que yo era un pésimo estudiante. Y así sí. como a México le pusieron país en desarrollo, a mí me pusieron este, ¿cómo dijeron? persona este constructiva. es mi mamá así de, ah, ahorita te voy a construir a cinturonazos. Sí. Y me construyó. Sí, era mi mamá. Que, toda la, que todas las mamás mexicanas son así. Sí, claro. La chancla voladora. El cinturón. ciento el mexicana. El cable mojado. Digo. El cinturón era. Mi. Mi. mi ¿Cómo se dice? Uf. Mi, el enemigo número uno. Sí, no manches. En mi casa había un cinturón. El desgraciado estaba hecho desgraciado. De, de cuero. Pero era. Literal. Ya estaba todo pelado, pelado Ya no tenía ni hebilla ni nada Y un día como buen niño eh, Mi lógica me dice Para que no te peguen con él Escóndelo mm. Y lo escondí, lo desaparecí ¿Y te pegaron por esconderlo? No No, a, mi, mi plan funcionó Hasta ¿Encontraron en una chancla? Resultó que tenían más de un cinturón <risa> así, oh. Diablos que es otra comparación interesante En otros países Vemos a uh, un, un, Una serie gringa Donde se le ocurre gritarle a su mamá Cállate mamá mm. Y la mamá se queda así que como ¡Ah! Y se calla Y no dice nada Y aquí en México ves esa serie y dices Uy no, eso pasa aquí en México Una pin Cachetada, voladora mi, mis, mis abuelos Y mi mamá le pusieron el nombre de Riájale ¿De qué? Riájale. ¿Por qué? Porque es el sonido que hacía, riájale. <risa> <risa> y, y, y somos buenos, somos muy buenos en, en maltratar niños. Bastante. <risa> somos <Fernando>, buenos. <risa> no es cierto. Mi mamá es un amor. Nada no, más porque no te la pueden quitar del dif ¿sí no? A la Dani. Sí, es Otra cosa que también nos caracteriza como mexicanos. Son las fiestas. Oh, sí que sí. O sea, cualquier cosa es buena para tomar. ¿Qué cumpleaños del perro? fiestón. A mí me da pena decirlo, pero cuando fui al dentista... ¿Te hicieron eh, fiesta? No. <risa> ah, <risa> no. Me hubiera sido muy triste. O sea, no, no podría comer nada. No. no, o sea, me dicen, ya puede, me dice la doctora que tenemos que ir por cierto terminar la limpieza dental, este, esa es otra cosa, hacer las cosas a medias. Ay, mexicanos? sí, sí somos, pagar el gym para ir una semana. Como buen punto, no. pero como buen punto se va a quedar a medias. Oh, pues. Mágico. Ey, ponme a mí aquí con numeritos. No. ¿No? <risa> bueno, sí, a ver qué tal. <risa> Otra de las cosas que siento que los mexicanos Hacemos mejor que nadie más Dormir en el transporte Dormir en el transporte Vaya que es cómodo No, no es cómodo cielo. Bueno, no es cómodo, pero tú lo sientes como no la es, santa no gloria No es normal, pero te voy a decir algo Cuando pones tu cabeza contra el vidrio y metro, Metrobús, estás así Sí, lo toc, sé toc, toc. Pero es la fiesta, la fiesta <risa> más deliciosa Que te puedes aventar Lo peor es que te arrulla te arrulla, llegas a tu casa, te acuestas en un colchón con tu sábana Comodidad, de tigre, tu sábana de la América. Tus mil almohadas. Tus almohadas y no te puedes dormir. Y hasta, hasta te enojas. Dices, si yo como voy a parar, me voy a pegar ahí en la ventana hasta que me quede dormido, pum, pum, y ya te quedas. Pero es el movimiento del porque en México hay muchos baches. También. También es... Y es que... Pero no pagamos impuestos de servicio. No muchos, exacto. Pero también cosas de mexicanos que no todos comprenden es... ¿Qué es? Es... El ¿Cosas? pozole. El pozole. La gastronomía. Ah, no, sí, sí va el pozole. Te a voy ver. a decir por qué. Dinos por qué. ¿Qué es el pozole? Eh, cuando desaparece en alguien. No, es maíz. <risa> ¿Qué son las enchiladas? Es maíz. maíz. ¿Qué son los chilaquiles? Es maíz. ¿Qué son las quesadillas? Eh, queso con maíz. Ma <risa> es maíz, queridos. sí. Amamos el maíz en todas sus formas, tamaños, colores. Hay un chileatole. Sí. Que es de maíz. Y de seguro pica. Y pica. Y es dulce también. Bueno, esta, nuestra alimentación es muy similar sí. a la de los antepasados afroamericanos. ¿A poco? Sí. No, o sea, no, no ahorita, ¿no? Más bien, ahorita sí. Porque, o sea, allá que desayun... Allá se desayunan sus waffles con pollo frito. Ajá. Y al pollo, en ciertas partes de Estados Unidos, Ajá. le ponen miel. Y nosotros también hacemos eso. ¿Cuándo le ponen miel? No, o sea, no literalmente. Pero agarras tu atole dulce, dulce como señora diabética, y acá tienes tu, <ríe> y acá tienes tu guajolota picante... Picante como la hija de la señora de la guajolota de, de, la, de la tole. <ríe> Mis <semolas. ríe> eh. O sea, te lo comes, Ajá. te enchinas así. Y te tomas tu atole hirviendo. Y te quemas el hocico. <ríe> Eso es muy de mexicanos. Sí. La gastronomía. Sí, y es que sí, o sea, nuestra gastronomía está. La base es el maíz y el chile. Sí. O la salsa Sí. Porque a alguien por ahí no no Es que no, no lo No lo percibo O sea, ¿a quién se le ocurrió la, to la torta ahogada? ¿Se te cayó tu torta en salsa? Yo quiero una torta ahogada <risa> Pero es que se, se te cayó la torta en salsa No la pudiste tirar y te la comiste eh... Tal vez tenían frío y querían algo caldoso Pero no había pollo y compraron una torta Pero también somos bien buenos para ingeniárnoslas. También. Platillos que son eh, súper, eh, ¿cómo se dice? Que son pilar de nuestra gastronomía, nacieron por la necesidad de ahorrar. como sí. que has, ¿Has comido las, este, ay, cómo se llaman? El... Piensa, piensa, piensa. Los tacos, los tacos de tuétano. Los tacos de tuétano. Ajá, o sea, muchos mexicanos somos de criticar a los chinos. Ajá. Ay, ¿por qué se comen a los gatos? Ay, ¿por qué se comen a los perros? Ajá. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué el otro? Este, fuchi, agarran literalmente el relleno, el, el cerebro y lo meten en tortillas. Nosotros también hacemos eso, <risa> solo que nosotros lo freímos peor tantito y le ponemos palitos para que no solo, no solo te mueras por que se te tapan las arterias, sino para que se te clave uno de los mondadientes o de los palitos en la boca. <risa> sí. O sea, México okay. es un país en el que estás para sobrevivir, o sea, cada cinco minutos. Porque sí, sí. ahorita estamos sobreviviendo aquí, porque dices, bueno, estoy aquí en mi casa, pero ¿y si se mete alguien? Y estás, y estás a las vivas. También cuando estás en la calle, vas caminando, eh, muy pocas personas conozco que tienen la calma de literal venir así como en las películas, o sea, vienes así en el teléfono, y no notas qué pasa No, o sea, aquí en México Si estás viendo el teléfono Y de pronto tantito se asoma una sombra acá Ya lo guardaste sí Y ya te cruzaste sí Entonces estamos preparados Pero que si no para sobrevivir Bien pudimos ser potencia mundial Creo que somos eh... No somos potencia mundial Porque no queremos Porque no queremos Y porque el viernes se toma Sí, de hecho pues sí, porque en realidad, si te das cuenta, tenemos todo para hacer este... Hacemos de todo. Sí. O sea, literal, eh, las reparaciones son una cosa bárbara. O sea, allá eh, en otros países requieres un especialista en materiales, requieres un <risa> especialista en no sé qué, requieres un especialista... Eh, así, incluso uno que vea el clima y crea, ah, que ah está inclinado, 5 grados Y aquí todo eso... Lo tiene don José con su clip y un chicle. Y ya. Y ya. El señor te cobra mil pesos, pero lo hace. Ya te arregló tu pues coche. Tal vez saliste sin autopartes. Y te... Uh, Julemanito, como que su coche no viene con... No, no trae pedales. Ay, no me diga eso. Y entonces, ¿cómo arrancaba? No, pues es que los nuevos ya vienen así, joven. Y ya que estamos hablando de los que hablan así, uh, los policías. Oh, los sí. policías. Eh, todos tenemos un familiar que es policía. Y todos creemos que ese familiar que es policía es el, es el Robocop de las oficinas. ¿El Robocop? Literal. Siempre es como que, ay, es que ya le pegaron a mi primo. Uy, uh, háblale a tu primo, a tu primo Pepe. Y hasta que venga. Y vamos a ir. Es policía, y ahí el Pepe es este es de vialidad, ahí con su silbatito. Es guardia de una plaza. Es guardia de una plaza. <risa> y dices, ah, este, es el, este es el oficial que me va a, a rescatar. Así es. Pero igual con todo eso hacen su chamba, y hay muchos policías que son muy buenos. Sí, Hacen claro. su trabajo como ninguno, y hay otros que también hacen su trabajo como nadie. <risa> Una de mis historias favoritas y siempre la voy a contar porque se suponía que jamás contara esta historia es un día que a mí y a un camarada nos agarraron en Metro Normal. Haciendo... L ahí te va. Queríamos ir al baño. Santo Cristo, ya sé por dónde va. Pero no fuimos al baño. Ajá. O sea... Estábamos así como de, ay Dios mío, no nos no, no. <risa> andábamos? Para, para nuestra mala suerte ese día, teníamos eh, ganas de ir al baño, uh -huh. este habíamos ido a un lugar, ahora sí que a, pues a chelear un poquito claro. Salimos y estuvimos platicando es un evidente? rato, se nos hizo tarde uh -huh. Evidentemente Pero la cerveza, así como entra Sale te, Pero también sale. te despoja de tu dinero, entonces <risa> Sí, también y estábamos así hacia dónde vamos no manches no creo que y vamos caminando sabíamos uh -huh. que hay estacionamientos ahí para ir al baño sí de hecho dijimos bueno y qué tal aquí no pasa nadie o sea yo yo oh, te cuido tú haces y después yo hago y tú me cuidas uh -huh. y ya le dije a esta persona va entonces cuando este hombre estuvo a punto de desenvainar su sable. Ajá. ¡Tú! Verde. Tienen un potencial para. Pero es que aparte es así como que. Híjole, mejor ni corran, ¿eh? Y Ya, no, el señor, pues obviamente guarda su arma blanca. Este. Y. Llegan y, y buenas noches, pero es que el saludito, o sea, el saludito. Ya cuando te dicen, buenas noches, ¿no? ¿Cómo te dicen? Cuando te dicen como el del anexo de TikTok, buenas noches, amigazo. Dices, <risa> ya valió. Y te dicen así, no, uh, manito, ¿qué está qué está pasando aquí? Y así, no, pues es que veo que tiene algo entre manos, señor. Y ya, no, este, le, le, le dice, ya déjeme, déjeme vestirme. No, no, no, déjeme. Nos dicen que había un reporte de dos jóvenes asaltando ahí. Ah, canay. Y dicen: corresponden con sus este. con sus descripciones. Altos, de negro. Guapísimos los dos. Nos dicen. Y así, gracias, oficial. Ay, ya no, entonces, este. Nos dicen: si ¿sí saben que lo que estaban a punto de hacer es un delito y nos los tenemos que llevar. Y yo, y yo así no así. pero mi compañero tiene un temple de acero, no sé si no, es la primera vez que le pasa, no sé si en su otra vida fue abogado, pero eso me lleva al siguiente punto, los mexicanos somos expertos en leyes. Ah, todos, sí, Todos tenemos claro. un primo que estudió leyes y... Ay, sí, sí. <risa> no, pues todos lo tenemos, o sea, el primo, el primo te dice... Uy, oh, primo, pues es que estoy bien, este... Estoy bien enojado porque un policía llegó y esto. Y el primo, así como el de TikTok. ¡No! <risa> y pon atención. <risa> no te pueden bajar porque... Uh, y necesitan causa aparente. Y si traes el vídeo no sé qué. Entonces, te paran. Y luego, luego, no me puedes parar porque traigo no sé qué. Y aparte, fíjate que estoy embarazado. Y soy hombre transexual. Y, bla, bla, bla, bla, bla, y ya el policía se queda así como... Yo nada más le iba a decir que lo que bajara la velocidad y se siguiera, pero... Pues ahí deme 200 pesos y ya. <risa> y así, y, y, so, y para todo... ¿eh? Sus chescos de 500 varos. Ah, <risa> oh, caray. Pues es que también es que te dicen chesco y dices, bueno, 20 pesos, ¿no? Y sacas tu billete y se ríen en tu cara. Ahí es donde sí te sientes pobre. <risa> sí. También somos bien raros en el sentido en el que nos contradecimos un montón. Nunca has escuchado... Yo creo que todos somos capaces de contradecirnos, pero no nos damos cuenta. Sí. Es como esta idea que te decía yo fuera, fuera del aire, del aire digital. Que no comemos sandía ese es un chiste que salió apareció en facebook pero lo voy a revivir este, no comemos sandía porque es pesada Ajá. pero si sí te comes una orden de cinco tacos y tu orange crush o sea no, des, no, este, no me paro a hacer ejercicio por las mañanas porque el viento helado me hace frío pero hace si frío? Sal, me, me hace frío en los pulmones. Pero me, sal, me salgo a echar mi cigarro Y dices O sea, eso no tiene sí. sentido sí, Compañero sí. mexicano, compañera mexicana Y no nos gusta leer No Ni escuchar Porque algo ha pasado De que la gente tiene esta fama De que le dices Este Oiga, buenas tardes, oiga, este, ¿qué hora es? No tengo Si pues yo nomás le estaba pidiendo la hora No, no, es que no tengo cambio In, en las tiendas también pasa. Este, ¿me puede dar un kilo de huevo? Ah, sí, este, ahorita lo tengo refresco. Sí. Ah, bueno, entonces voy a otro lado. Sí, vaya a otro lado. Sí. Los mexicanos no escuchamos. Sí, ni La. vemos. Porque a mí me ha pasado de. ¿En dónde está tal? Y yo así de. ¿Ahí? No. Y es así como de. Solo gírate un poquito más y, y lo a ves. La, a la derecha. Ah. Es que todos esos crecieron viendo a la exploradora. Sí, ¿Dónde está ¿Dónde está el cerro del chiquihuite? Y el cerro del chiquihuite picándote el chiquihuite literal. <risa> ¿Dónde está? ¿Alguien puede decirme dónde está? Y, y no sabes. Sí, no, no, oye. Sí, No somos. También bueno. te ha pasado, también me ha pasado... Bueno. Sí. Solo que como buenos mexicanos que somos, a veces quemamos a los demás y no nos quemamos nosotros. Bueno, eso sí. Pero o sea, también, y para darle valor mexican. histórico a este programa, nuestras fiestas son las mejores. Las celebraciones, la eh, las fechas, las comidas. Eh, simplemente, la Navidad se celebra aquí en México como en ninguna otra parte. Las este ¿cómo se llama? Las, las posadas, las posadas. El, pedir, el pedir posada, el darle a un niño una vela, no importa que se queme total, estamos tan sobrepoblados <risa> que se, no, ajá, se, nos, se nos muere uno, aparece otro, estamos tan sobrepoblados que tenemos un montón de niños hasta para regalar. <risa> Por cada uno aparecen dos. Así es. Por... Ay, Jesús. <risa> dispensenme. Por cada... <risa> por cada adolescente de 15 años hay cinco niños que eran para cada adulto de 26 años. Así que mis dos hijos están por ahí en este momento vendiendo chicles. <risa> las fiestas son como las de ninguno... El Día de Muertos, yo creo que es nuestro estandarte más fuerte. Ah, sí, todos aman esa fecha. Tanto que Disney intentó comprarla. Ándale. Es pues que es, es muy hermoso. y Sí, la, la tradición, la... ¿cómo se llama? El folclore. <risa> el flor, el ¿Cómo? No puedo decir esa palabra. El folclor. Folclor. El folclore. Folclor. Foto... Folclor. <risa> el folclore de esta fiesta es que en realidad creo que muchos de nosotros tenemos como que esa idea de que sabemos que como tal no regresan ellos, no pasa tan así como de uh, ahí como en coco, mm. pero nos ayuda Sí. Eh, sin querer estamos sentando bases de una sana, este un sano modo de llevar el luto Uh -huh. Claro, hay personas que no lo llevan correctamente. Llevan años publicando cosas muy tristes de su persona, como si se hubiera ido ayer. Que también, pues, ellos bueno, eh, ya es que necesitan. Quien lleva su tiempo. Sí, pero pues, ya ya está. Te vas... eh, es como el. <risa> es como el, el. ¿Cómo se llama? El, el príncipe Carlos, ¿no? Ya se va a morir también. Y, y, y ya apenas lo estamos coronando. De hecho. Entonces, algo así también. Somos. Somos bien raros. Sí. Pero también somos trabajadores. Mucho. ¿Ves que somos capaces de, de ir crudos? Sí. Somos capaces... De haber dormido dos horas. Sí, también somos capaces de ayudar a algún familiar o algo y estar al otro día trabajando. ¿Por qué? Porque la familia, como dice Toreto, es importante. ¿Qué? No, está bien. Está Yo estaba bien. intentando ser serio. Ah, perdón. Que también eso. O sea, las películas gringas tienen una concepción bien rara de nosotros. Sí. Así como que dicen, eh, mexicano vestido de blanco eh, es, alcanzó su máximo espiritual, ¿no? Porque así viste a Toreto. Cuando ya salvó al mundo y está ahí comiendo con su familia, camisa blanca, guayabera blanca. A a, al Miguel de Coco también ah, sí. le ponen su guayabera blanca así como de eh, este a, están celebrando y abajo Ajá. en subtítulos este eh, Happy in Mexican Mode. ¿Eh? <risa> y así sí pero así somos eh, somos una especie bien extraña bien curiosa eh, somos capaces de hasta de contradecir a la naturaleza misma se suponía que dejáramos de existir, pero aquí seguimos. Okay. Se suponía que cosas como el COVID-19 iba a acabar con países como nosotros, que el ejercicio no se nos da, pero sí. aquí seguimos. Eh, y pues esto va a salir en fechas patrias, ¿no? Entonces... La fecha de... La parrata... Tarra, tarra, tarra, tarra, tarra, tarra. Claro, y es que somos una especie tan extraña que nos cae mal la vecina de enfrente, ¿no? Ya sabes, tienes una vecina que su casa es más grande, su marido está más guapo, tiene el pie más grande que el tuyo <risa> Ganan más, pero el día que esa señora tiene problemas, la vas ayuda. y la ayudas sí. Y es así como que, ah, ya estás bien, órale pues, toda, pues ya te odio y me voy a mi casa Sí. Y se vuelve una especie de amistad extraña. Así somos. Somos um, amor-odio. Ajá. Pero en general... Y yo creo que captamos esta esencia de los matices. Porque las películas, libros... Todo eso tiene un problema bien cañón. Y es que si, si existe la bondad en ti, no puede existir la maldad. Y es así como de, oye, eso está muy cañón porque... Claro que donde hay bondad puede existir maldad. Claro que sí. O sea, incluso en un gato tan tierno y chiquito que ve, se que, muere su, feroz, que, ve que su hermano está comiendo, le empuja el plato con la pata para que se caiga, es hermoso, pero ¿hay maldad ahí? Sí. Claro que la hay y a diferencia de nosotros como seres humanos... Uh -huh. Y eh, no estoy diciendo que los mexicanos no sean humanos. Ay, qué <risa> pero a ser, a, somos capaces de aceptar un poquito más ese matiz. Como de sí, soy bien buena onda, pero también soy un perro hijo de no sé qué a veces. Y es por eso que los mexicanos somos una especie extraña. Y es, sinceramente... Somos, eh, somos raros. Cuando eres más chavo, dices... Ay, bueno, como esto, esta gente, ¿no? De, ay, sáquenme de Latinoamérica. Este, <risa> has visto esos memes, ¿no? De, ay, auxilio, sáquenme de Latinoamérica. Que normalmente es gente que... Pues no comprenden el concepto de ser mexicanos. Porque decíamos, o sea, una base de este episodio es ¿qué es ser mexicano? Es emocionante. Es divertido. Es, es una experiencia única. Es adrenalínico. <ríe> sí, todo lo que sí. aprendemos aquí en otros lados vamos. Como el entra o no entra al metro. Exacto. Y vas sí. y te avientas. <ríe> y a veces termina bien y otras veces no, pero así es la vida. Desgraciadamente en México tenemos esa... Sabemos que en cualquier momento puede entrar un Brian y robarte tus cosas. Sí. Entonces disfrutas las cosas tanto que hasta, hasta una tortilla con sal te sabe Uy, deliciosa comienes. con la persona correcta. un taco de aguacate. Oh. <risa> <risa> bueno, de sal. Sí, sí, sí, sí. Porque bueno, ya ya, ya estábamos despidiendo, pero los desayunos de mexicano pobre, Uf. Uf. Un tamalito con tatolito No cielo, bájale al presupuesto Ah Tacos de chetos Tacos de chetos Tu tortilla A mí no me dejan comer eso en mi casa <risa> Tacos de tortilla Tu tortilla Tres chetos naranjas Y si te quieres ver Uf, limón Porque Mi limón... mamá nos hace de pepita Ah, Ya ves, o sea de, pepito. O sea, de es pepita Secretos de generación en generación los, nuestros hijos se van a hacer Tacos de paquetaxo <risa> sí. También somos el, el arroz, o sea, el agua de arroz Yo que fui Una persona que comió agua de arroz Mínimo uh -huh. unos 3 años Te puedo decir que ahorita Si me hago un agua de arroz mmm, Delicia es, de las, es, el, es el alimento más este Más perfecto Porque ya se está acabando Bueno, le pones más agua y listo y ahí tienes comida, o sea, es comida, en realidad ese, ese dicho de donde comen tres, comen cuatro, solo hay que ponerle agua a los frijoles Y esta clase de cosas por lo general te enseñan, te enseñan eh, humildad, te enseñan valorar. valores, valorar, que a veces ya se te olvida este, porque yo conozco mucha gente Que tiene mucho dinero, se les han olvidado Ciertas cosas Pero en cuanto necesitas el apoyo Ahí está Por eso es que digo Que ser mexicano es otra onda Así es No cualquiera tiene la suerte este Nosotros que estamos aquí, digo, tampoco Está tan bien que Que Si tú te gradúas de algo Y no, te, no puedas ejercer Porque hay compadrismo, bueno, está bien Todas las cosas buenas tienen su lado malo. Pues sí. Que no sí. es el rico. O sea, en México también, como que tenemos un poquitito esa pelea. De que es, es el rico contra el pobre. Yo más bien pienso que es el, el, el poderoso, el abusivo, el, el ojete, porque no hay otra palabra. El ojete. Contra la persona trabajadora. Porque puedes este puedes ser privilegiado, uh -huh. pero tienes que seguir trabajando. O sea, no es como sí, sí, sí. que llegas y... Es que yo inventé los vasos de Jack y ahora recibo dinero cada vez que salen. Sí, pero hay que pagarles a los que los hacen porque tú no eres el que los hace. O sea, tú inventaste... Bueno, tu familia inventó la marca y vas a cobrar por ello nada más. Sí, claro. Por eso digo, ser mexicano, cool... Yo amo, me gusta mucho mi país, hay ciertas cosas que no me gustan que me gustaría cambiarlas, pero de vez en cuando sentarte como el 16 de septiembre a comer recién calientita la comida a las 2 de la tarde sin que despierten todos viendo los aviones, ufas, es es, es mi experiencia, onda. es mi máximo, me fascina. Cada año yo siempre subía un pequeño videito con los aviones, ahorita ya no porque... Pues, tenemos cosas que hacer, ¿No? Pero bueno, gracias a todos por haber llegado hasta este punto, tal vez es un poquitito largo para la co conducción porque está cayendo de sueño. Es que ustedes no saben, pero la ventana atrás de mí está abierta, entonces me da frío. cuando te da frío, te da sueño. Sí. Cuando te da calor, te da sueño. Sí. ¿Es térmica? <risa> pero bueno, gracias y Eso gracias parece. por haber... Gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerden que se pueden suscribir a este canal, Los Cuentos de Fab en YouTube, en Spotify también y... y ¿qué más? Google Podcast. Google Podcast también. Simplemente búscalo el nombre del programa, Amigos y Parejas, en Google Chrome, en Internet Explorer en Firefox, en cualquier buscador que tú quieras y aparecen completamente gratis, estos contenidos se generan y son completamente gratis y lo van a seguir siendo siempre, lo único que te pido a cambio es que te suscribas y si no, no puedes like. pagar o no quieres pagar no pasa nada, suscríbete nada más que nos pague YouTube con comerciales, porque eso es capaz de que si entran aquí, entonces gracias corazón, como siempre es un placer estar contigo. ¿De qué? ¿De qué? Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.